That's fine. Asambleísta Departamental Freddy González, mañan cananta tratado que hay contaminación atmosférica, que hay Consejo Metropolitano, Maipicán, Cuganchis, Municipios, que hay Cochabamba y Atamanta, y Jinata Zua, Zoakunanta, restricción vehicular universal. Nosotros hemos hecho ya propuestas reiteradas, por ejemplo, la restricción universal que se trate en el Consejo Metropolitano, en todo el área metropolitana, porque el parque automotor es el mayor contaminante. La restricción tiene que ser de Cipecipe -cipe a SACABA en esta primera fase. Por otro lado, también hay que hablar con los gobiernos municipales respecto al tema de, del control de emisiones de gases vehiculares. Jinata, suya respuesta, Cananta, ya que Yuyana que Cochabamba y Atapi ...alcanzarga hasta un niveles de contaminación MAIPICARGA 62.2% en Ya hemos sobrepasado ya en un 62.2% el tema de la contaminación. Imagínense, la Organización Mundial de la Salud establece que lógicamente un parámetro de 50 microgramos por metro cúbico es lo ideal en el tema de la calidad del aire. Pero acá en Cochabamba, en la zona sur, por ejemplo, hemos superado ya el 200%. Presidente, cae Federación Entidades Empresariales Nizamanta Camachera, que hasta un Yapacuspa carga, un 15% de exportaciones carga boliviana, hay puerto de Hilo Nisracunamanta. Hasta hace dos años, el 95% de la carga de Bolivia circulaba a través de puertos chilenos. Hoy, es solamente el 80%, eso quiere decir que hay un 15% que ha migrado hacia el otro lado y seguramente en los próximos años se irá incrementando en la medida que se facilite el trabajo. Giramantatas destacan Chay quinto Encuentro Binacional Perú-Bolivia Sutilog, Zuacuzranta, so Maipita, Maskanku, Astawan Chaininta, Zuacunanta, so Exportaciones, Cunata muy importante esta reunión porque se tienen que ya ir consolidando los acuerdos que nos permitan, ante todo, eh, hacer de que el puerto de Hilo eh, pueda ya facilitar de mejor forma el, el, el tránsito de nuestra carga. Hace dos años, cuando fuimos, fuimos con el objetivo de generar alternativas. Hoy, Hilo ya es una alternativa.